Jiménez, Te doy la bienvenida al tema Cambio Climático y Suelos. El calentamiento global es el aumento continuo de la temperatura promedio de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Así tenemos el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y los clorofluocarbonos. El cambio climático es una amenaza para quienes habitamos este planeta observando un impacto negativo en los mares, ríos, en los nevados, en la producción agrícola y seres vivos en general. A pesar de ser una realidad, se ha hecho muy poco para revertir sus efectos. ¿Será porque muy pocos estamos comprometidos? Los suelos cumplen un rol importante en la mitigación. Ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático, debido a que almacenan el carbono de los ecosistemas terrestres. Existe más carbono orgánico en el suelo que en la vegetación terrestre. Un suelo con gran contenido de materia orgánica es un suelo rico en carbono, es decir, es un suelo fértil, que ayuda a la conservación de los suelos y al correcto desarrollo de las plantas. Existen varias causas para el cambio climático, como son la deforestación, el manejo inadecuado de la agricultura y la ganadería, que degradan fuertemente los suelos lo que ocasiona una reducción de la biodiversidad y una disminución en el almacenamiento de carbono, debido a que el carbono del suelo puede liberarse a la atmósfera en forma de CO2 u otros gases invernaderos. Los suelos sanos evitan que estos gases escapen a la atmósfera. Dentro de los efectos del cambio climático, está en el incremento de la temperatura media anual en casi un grado centígrado y podría seguir en ascenso, lo que aumentará los incendios, inundaciones, desertificación del suelo, desastres naturales, la desaparición de especies vegetales y animales. El cambio climático aumentará el hambre y la malnutrición, corriendo el riesgo de la inseguridad alimentaria debido al nuevo incremento de nuevas plagas y enfermedades, tanto en plantas y animales, como en los seres vivos. ¿Qué podemos hacer? Manejar de manera sostenible las zonas agrícolas y ganaderas, con opciones como la agroecología, rotación de cultivos, labranza mínima, diversidad biológica, incrementar el contenido de materia orgánica, restaurar los suelos degradados, pagos por servicios ambientales. La gestión holística del suelo y la agricultura son un aliado estratégico para mitigar el cambio climático. Implementar políticas que promuevan sistemas sustentables para incrementar la producción utilizando tecnologías amigables con el medio ambiente que mitiguen los efectos negativos. Es momento de preguntarnos, ¿qué futuro queremos para nosotros y para nuestros hijos? No te pierdas de la siguiente temática. Hasta pronto.